Hola a todos, soy Lucía y en este video tutorial vamos a empezar a resolver una serie de ejercicios que combinan el uso de comandos do, while y switch. Cargar vectores de registros, hacer búsquedas dentro de un vector de registros, crear un archivo de tipo txt y leer su contenido posteriormente. Vamos con la primera parte. Un menú de opciones en C es un comando interactivo. Esto significa que vamos a escuchar, es decir, Leer en la consola lo que el usuario quiere hacer. Esta intervención se va a repetir tantas veces como el usuario quiera. el programa declarando una variable de tipo char, o sea, de caracteres. Le puse respuesta y guardaría un sí o un no enroscándome innecesariamente. En mi cabeza le iba a preguntar al usuario si quería volver al menú, pero después cambié de opinión y pensé algo más simple. Para no empezar a complicarme de entrada, decidí que una de las opciones del menú iba a ser precisamente la opción salir y listo. Por supuesto empecé mal, pero vayamos viendo todos los errores. Primero escribí código para leer un número entero ingresado por el usuario. Almacené ese número en una variable y después escribí el comando while. El while tenía esa condición que están viendo, que significa, mientras no haya un 4 en el menú, o sea, que si el usuario ingresaba el número 4, el programa se terminaba de ejecutar. Escribí así nomás lo que quería que sucediera dependiendo de lo que el usuario fuera a elegir. ¿Cómo se interpreta el código que escribí? Bueno, el caso 1, es decir, la opción 1, muestra por consola el mensaje que escribí adentro del caso 1. El caso 2 muestra por consola el mensaje que escribí adentro del caso 2 y así con cada número. Como el caso 4 no cumple con la condición declarada adentro del ciclo while, o sea, el 4 es el número que el ciclo while tiene programado rechazar, entonces el menú se cierra y el programa deja de ejecutarse. Cuando hice correr el compilador, aparecieron los primeros errores. Omití los dos puntos que se escriben al lado de cada caso. También me olvidé de usar la palabra reservada switch, que es una función que ya viene en la librería DC y automatiza el proceso de dirigir al programa hacia los comandos que hayamos escrito. Explicado muy brevemente, gestiona el menú. Así que busqué un ejemplo de cómo se declaraban los comandos switch y lo escribí en el código. El comando switch lee lo que el usuario eligió hacer y lo ejecuta. ¿Qué me pasó acá? Nunca leí lo que el usuario quería hacer porque hice la pregunta después de intentar escuchar la respuesta. Así que corrigí ese error y volví a compilar. Después me pasó que el programa empezó a andar pero nunca se detuvo. Esto me pasa todo el tiempo cuando uso ciclos porque me olvido de que los ciclos cuando se ponen en marcha los tenés que detener manualmente. Es decir, escribiendo el código que haga que la condición que originalmente puso en marcha ese ciclo cambie y sea evaluado otra vez. Obviamente no me di cuenta enseguida y creí que el problema era otro. Pensé que el error estaba en el tipo de ciclo que estaba usando. Por eso cambié el while a un ciclo de tipo do while. La diferencia acá se ve en que el ciclo while primero se fija si la respuesta cumple la condición y si la cumple, imprime el menú. En cambio, el ciclo do while imprime el menú en primer lugar y después se fija si la condición se cumplió o no para ver si te vuelve a imprimir el menú o no. Al final, sí me di cuenta de que tenía que escribir el comando para detener el ciclo do while adentro de todas las opciones caso y preguntarle al usuario qué quería hacer cada vez. Esto corrigió el error de la repetición del ciclo infinito. También incorporé la opción 4 y la opción default. Como usamos un ciclo do while, si ingresamos el 4, el programa, en vez de cerrarse de una, nos informa que salimos del menú. El default se ejecuta cuando el usuario ingresa un número no válido. Y ojo acá, que si yo ingresara ahora un número no válido, me pasaría lo mismo que al principio. El programa se ejecutaría infinitamente, justamente porque no volví a preguntarle al usuario lo que quiere hacer. Pero siguiendo el ejemplo, ahora solo me quedo corregir el error que se ve en pantalla. La consulta se imprime dos veces por consola. Como no estaba muy segura de dónde venía cada impresión, cambié el contenido de uno de los comandos printf y cuando identifiqué cuál comando estaba de más, lo borré. Esto es todo por ahora. En el próximo video vamos a usar este menú para cargar un vector de registros y mostrarlo por consola. Espero que este tutorial te haya servido de ayuda. Si tenés alguna duda, podés dejarlo en la caja de comentarios. También dejo un correo para que puedas mandarme ejercicios que pueda ayudarte a resolver.